Ahora hablemos del concepto de fasor. En ingeniería eléctrica se usan para pasar del dominio del tiempo a lo que llamamos dominio de la frecuencia. Las condiciones para un fasor desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica es que la señal sea sinusoidal, que la amplitud de la señal sea constante en el periodo calculado y que la frecuencia también sea constante. Teniendo en cuenta estas condiciones, la señal se puede caracterizar solo con dos parámetros, su amplitud y su fase. Esto también aplica para valores en el plano complejo. Entonces, decimos que esa señal seno en el dominio del tiempo se modela como la parte de real de, de esta función en el plano complejo, que a su vez se puede caracterizar solo con la magnitud y el ángulo de, en el plano complejo, o como se usa en ingeniería, solo magnitud y ángulo en coordenadas polares. Vale aclarar que en magnitud se puede usar la magnitud pico o la rms, aunque la más usada es la rms.